y estamos en búsqueda del famoso dinosaurio que se encuentra en este sitio lo que no sabemos aquí también es que pensamos que habría gente para poder preguntar sobre esta noticia pero la verdad es que no, no encontramos a nadie parece una zona cerrada Bienvenidos a Criptozoología El Dinosaurio de Atizapán. La investigación. Como les había informado en el video anterior, prepararía un viaje para conocer el sitio donde fue el avistamiento de lo que se presume sería un dinosaurio. Pero al llegar a los alrededores de la presa, me di cuenta que en realidad no había accesos turísticos en el sitio, es decir, solo había bajadas privadas o áreas de construcción y trabajo a la orilla de este cuerpo de agua. Nos encontramos en la presa Madín, estamos a ras de agua en donde vamos a investigar sobre si la criatura que dicen habita esta presa es verdadera o es falsa. Estamos buscando a personas que nos indiquen eh, si tienen alguna experiencia, si han visto algo raro, extraño o si lo que cuentan los medios de comunicación es falso, no lo sabemos pero ya estamos aquí, en este lugar, la presa Madin. Vamos en la búsqueda de ese dinosaurio. Las aguas en realidad son muy quietas. Y es que no tienen flujo. Por lo que cualquier cuerpo externo, bajo o sobre el agua, produciría ondulaciones. Y en el tiempo que montamos guardia esperando un indicio del monstruo, en realidad, solo reinó una misteriosa paz. Es sobre el dinosaurio que dicen que se encuentra en la presa. ¿Cómo fue esa historia? Ay, no sé. Yo nada más sufre por el Face, pero no es cierto, ¿eh? ¿No es cierto? Nada que ver. No, ¿cómo creen? ¿Cuál dinosaurio? ¿Quién, no. este? ¿Quién publicó eso? No sabría decirse. Me, me parece que fue la página oficial de Anticipada de Zaragoza. Pues supuestamente también en el Universal y que no sé qué, pero no es cierto. O sea, ¿No hay dinosaurios? No. Ok. No, bueno, nada. Vamos a, a... De hecho, cuando lo leí, yo dije, que es una noche? ¿Qué pasa? De hecho, mi marido pasa todas las noches y de verdad, o sea, nada que ver. Ok. Bueno, vamos a, a preguntarle a la gente, es lo que queríamos saber. Okay. Para a saber si era verdadero o falso sí, lo no, del No, no, de no, mentir, no, no sé No <ríe> con qué lo hicieron, pero no. Nada okay. que ver. Muchas gracias. No, de, de nada. nada. Bueno, vamos a seguir buscando a personas que nos cuenten... Si alguna vez han visto algo raro, alguna criatura, si es verdad lo del dinosaurio O como nos dijo la señora que acabamos de entrevistar, no sabe con qué fin lanzaron esta noticia Pero incluso un periódico mencionó que aquí había un monstruo Vamos a seguir en busca del dinosaurio de Atizapán Fue inesperada la aparición de un habitante de la zona que nos hizo saber que en realidad todo esto se trataba de un engaño. Así que decidimos dirigirnos a otro sector de la presa y hacer más entrevistas. Vimos en Facebook que había un monstruo en la presa. ¿Ustedes han escuchado eso? Vivimos la noticia, pero nada. No, que va a haber un monstruo. hubiera monstruo ya estuviera toda la gente. ¿Y por Creo qué? Que es pura mera propaganda, ¿no? Propaganda. La, mera publicidad. Pero este no es un sitio turístico, o sea, no hay un mm. lugar donde se pueda bajar a comer o hacer actos mm. recreativos. No, pues sepa yo no. Es que en sí yo no soy de aquí, de por aquí. Ok, pero trabaja dentro de... Ajá, ah, de la obra. ¿Y qué la gente que dice dentro de la obra? ¿Sí creen que haya un monstruo? No, ¿Mm? pues no, no hay alarma, no hay comentarios. De... En su momento hubo, cuando salió la noticia. De en el facebook ¿no? pero de ahí en fuera no ha pasado nada que sea algo preocupante o, sí. o algo para comentar diario y que sí que salga nada no. si lo hubiera visto uno ya lo hubiera visto cualquier ¿no? trabajador pero nadie ha visto no, el famoso no. monstruo uh -huh. muy bien bueno muchas gracias vamos a seguir recopilando entrevistas para ver si es verdad lo del monstruo o es pura fantasía no, no pura fantasía yo creo que pues nosotros estamos todo el día aquí ¿Nadie lo ha visto? No, no, no, ¿Qué opinan de la publicación que se hizo en Facebook? ¿Para bueno, qué lo hicieron entonces? Por la calidad del agua ¿Por la calidad del agua? Exactamente ¿Para que la gente piense que el agua es por lo, la por lo del agua de la contaminación Más que nada Una publicidad Para mí Porque no puede ser que en dos tres presas Tengan un mozo cuando Ay, llevan no. que no es posible que esa presa tenga un monstruo cuando nadie lo ha visto. ¿Sí? Nadie lo ha visto. ¿Esa rodilla salió de pronto nada más? Nada preso? más así. ¿Y ¿Ustedes creen que sí exista? No. no. Bueno, el monstruo es la, la basura que generamos. Todos los desechos que echan al río, ese es el monstruo. Eso sí. También Para es... mí. Los trabajadores de la construcción que rodea a la presa igualmente nos negaron que alguien haya visto a la criatura e incluso nos dieron una idea del por qué las autoridades habían publicado tan extraña noticia al parecer todo hace referencia a la limpieza del agua de la presa con esta toma de la presa es inevitable pensar en el lago Ness en Escocia donde habita la criatura el monstruo muy famoso de la criptozoología quizá por eso aquí mencionan que se encuentra también un dinosaurio, estamos en eso, estamos en la búsqueda de la verdad. ¿Qué dicen que hay un monstruo? Que hay un dinosaurio. Ay, es mentira. ¿Es mentira? Sí. ¿Quién lo publicó? Pues la gente de aquí porque quieren hacer un parque para que la gente venga. a un parque, Ajá. como recreativo. pero.. Para... Y publicaron eso para sí. llamar la atención. La atención, sí, Va, yo imagino que ahorita corre aguas negras y se va a sacar todas aguas negras y después lo van a rehabilitar todo para que quede ah que quede una zona bonita para venir ah, fines sí, de semana con la familia y cosas así y ahorita le están dando la atención con un monstruo se supone que sí que ven ese verdad mentira <risa> un dinosaurio ¿no? si sí, como la de la película ¿no como se llama das en el mar como un dinosaurio que crece, el, ¿no? El, el, al monstruo del agua esa hay uno. Agua en de esa película. Casi sí. lo que quieren es rehacerlo, pero sí. Sí. Muy bien, entonces es pura mentira. mentira. Ustedes aquí oriundo del lugar. No, nosotros este tenemos aquí haciendo la obra, estamos sacando el agua negra de, del, de la presa. Ajá. Y este, pues preguntas, ¿no? Porque ves internet y sale ahí, entonces preguntas sí. y dicen no es mentira y pues ya se hubiera visto. Ya, Mucha tú, gente claro. baja a pescar. Ya te hubiera dicho, sí, cierto, Exacto. no es cierto, pero es mentira. mentira. Del otro lado de la presa, otros trabajadores, nos aclararon que se está llevando a cabo limpieza de la presa, por lo que en realidad no está del todo limpia. Y nos indicaron que posiblemente la mentira del monstruo que la habita sea para darle la publicidad a un parque recreativo en la zona para atraer turistas. Sin embargo, como vemos en estas imágenes, las condiciones para un sitio así no me parecen las más óptimas. No. ¿Pero por qué lo publicaron? No, no sé. ¿Sabes? Según para el cuidado de la presa, para que ya no echen roves? Ah, para el cuidado de la presa. No. Ah, ok, ok. Para que la gente no tire desechos y sí. según se mantenga el dinosaurio ahí. Sí, no, no, ah. Está interesante <risa> la idea. Muy bueno, bien. Hicieron silueta Ah, vinieron los buzos. Mm. Hicieron una silueta. Ajá. Me dijeron que eso iban a, a montar según la imagen de un dinosaurio. Ah, sí. Mm. ¿Y cómo hicieron la silueta? No, pues nada, no, se fueron como que metiendo y iba saliendo como el, o sea, el agua y ya ves, no sé si llegaron a ver imágenes de. Ese, ¿no? Ajá, el que estaba Ajá. así. Eso era lo que eran, los buzos. Eran buzos. Mm. ¿O sea que ellos estaban haciendo algo como esto? Pues yo creo que sí, pero fue lo que hizo eh, se volvió. Sí, porque según había una fotografía, Ajá. que fue la que se publicó. Ah, entonces todo falso. Pero es para que cuiden el, el agua de la presa. Después de un día de investigación en la zona, determinamos que en realidad la evidencia y la historia de que existía un dinosaurio en la presa Madín es falsa. Al parecer la publicidad que se realizó es para concientizar a la población sobre el problema de la contaminación y así respeten la naturaleza y cuiden la presa. Sin embargo, en la investigación también nos dimos cuenta que en realidad no hay población significativa en la zona ni tampoco evidencia de basura o malos hábitos en ningún sector de la presa. Nos llevamos una gran sorpresa en la investigación de este dinosaurio en la presa Madín en Atizapán porque descubrimos que en realidad no hay mucha actividad dentro de la misma presa, que solamente hay trabajadores que se encuentran en los alrededores y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas tanto de la comunidad como de los trabajadores y todos coincidían con que es falso. Es decir, el monstruo de la presa Madín o el dinosaurio de Atizapán es una mentira. Sea un caso o sea otro caso, la verdad es que todos coincidieron con que no hay monstruo, nadie ha visto ni fotografiado ni filmado ni ha tenido experiencias con alguna criatura que viva o habita dentro de esta presa y solamente la fotografía y la publicación que se hizo en Facebook es lo que se conoce de ese monstruo de la presa de Atizapán. Así que es falso. Espero les haya gustado este video. Por el momento hemos cerrado este caso. El dinosaurio de Atizapán es falso. Nos vemos en el siguiente video de criptozoología. Espero les haya gustado este. Apóyeme para que podamos hacer más investigaciones sobre infinidad de casos que surgen en internet y que consideramos son verdaderos.